mi experiencia como padre, que sí, es variada en las edades e incluso en los, los educativos ¿no? que van cambiando. Sí, he procurado siempre hacer eso. Incluso a veces ha provocado pequeñas divergencias en la familia, en el punto de vista de, de, de un padre y de otro de hacer las cosas. ¿Por qué no, en lengua no te pones un poco más con ella? Yo le doy su tiempo y le doy en su habitación un espacio tranquilo y sabiendo que nadie va a interrumpir pero yo no voy a ir a hacer la tarea, si tú tienes un problema tienes que pedirme y tú sabes que tienes una ventaja sobre otros, alguien que te puede ayudar, que te puede resolver dudas no es una clase particular y bueno, así lo teníamos incluso la mayor ha llegado a suspender lengua siendo yo profesor de lengua y la profesora e incluso su madre no entendieron cuál es la actitud mía, pero a la larga yo he visto que es mejor, Aurora no tiene ningún problema en sintaxis que era lo que se daba mal entonces y, y aprendió a valerse por sí misma y a resolverlo y cuando tenía dudas venía a preguntarme. Es más, algunas veces si no quería, que, si no quería venir a preguntarme es porque me enrollaba mucho, eso quiere decir que ella quería que yo le resolviera directamente la tarea así, así y así ya está. Pero no, yo quiero que tú entiendas por qué esto es así. Entonces, claro, eso llevaba más tiempo del que ella quería. ¿no? Esa era la razón. De... Los adolescentes son así. Sí. Y bueno, pues con la pequeña lo mismo. Un poco de quiere que le lleves la mano para hacer las letras, ¿no? y Yo no quiero llevarle la mano. Si te sale peor la G de Gabriela y la haces en espejo como un 6, pues mira, ya te